En este vídeo vamos a ver la herramienta que hace falta para poner contraseña a los documentos PDF desde DV con mi correspondencia. Se llama PDF Creator y podéis descargarlo desde la página pdfforge.org barra PDF Creator. Mucho cuidado que hay otra que se llama PDF Creator que no que no es la misma, pdfcreator.com. Vamos a descargar la licencia gratuita y vemos que funciona Windows 10, Windows 11. La descargamos. Y lo bueno es que eh, cuando lo descarguemos y si lo instalemos no tenemos que hacer nada más porque ya la aplicación de BV combina correspondencia y la reconoce y se puede trabajar con ella. Vemos que le damos al botón de instalar. Es eh, muy sencillo, simplemente instalar. Y termina. ¿Qué es lo único que puede pasar? Hay veces que el antivirus puede quedar algún mensaje de alerta indicando que tiene una especie de spam. Eso es porque en el instalador utilizan una herramienta para hacer publicidad pero eh, eh, vamos a ver las pruebas que yo he hecho para que veáis que es eh, seguro la alerta te puede seguir con Windows Defender entonces he contactado con el desarrollador han dicho que no hay problema además lo tienen publicado en la página web pero no solo eso sino que he utilizado el malware bytes para intentar analizarlo y también he utilizado eh, la aplicación de virus total y lo que he hecho ha sido subir el ejecutable a virus total para ver si tenía algún posible virus, esa es la página más segura que, que hay para dar información sobre virus, y nos dice que no tiene ningún problema. Por lo tanto, podéis instalarlo tranquilamente. También os muestro la página de la misma aplicación donde responde a, a las dudas de los usuarios que dicen que su programa antivirus dice que contiene un virus y explican que, que es una falsa alerta.